Caramba, qué pena. Conversaba con el men fuera de cámara de la muerte de esta niñita de cuatro años que la agarraron unos adolescentes, porque yo no sé por qué. Bueno, es que la pobreza y la ignorancia tiene ese problema. Mandan una niña de que aún mandado a las diez de la noche, una niñita. Señora, los niños se protegen y se cuidan. Y más como usted esta delincuencia, uno no se cansa de hablar de esos temas, que cuiden sus hijos, y si son hembritas mucho más, cuiden esos infantes indefensos, cuídelos, no, se, no sean tan confiados, no se descuiden tanto, señores. Para después no tengan que lamentar estos hechos tan bochornosos y tan trágicos que eh, mueven la conciencia nacional. Una niñita, vamos a ver si Ángel me, me consigue una foto para que le ponga, porque la verdad es que. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Aquí no salimos de un escándalo, un, un escándalo. Miren ahí buscando, y, y, y le confirman cuerpo hallado en Santiago, que responde a la niña Yanesi Rodríguez, santísimo. Mírame, la pobreza y la ignorancia que no saben que. Porque son así y, y están a esos niveles y mandan los niños a ser mandado, y lo mandan a cualquier hora del día y la noche, porque ellos parece que no tienen conciencia. Mira esos sitios, esos sitios lamentablemente se prestan, son, son montes, se prestan para que cualquier maldito delincuente cometa todo tipo de atrocidades. Yo creo que las autoridades tienen que ser fuertes, eh, porque es que aquí se están cometiendo muchas acciones, que, que definitivamente eh, po, mira la pobre muchachita Dios mío mira la ahí, angelical indefensa, la inocencia caramba ¿por qué los infantes tienen que ser la víctima de tanta cosa mala Dios santo eso, eso a uno le, le tarde. ¡buena, buena mamá. Buena. ¿Cómo te sientes? Felicidades. Te estuve llamando en estos días, pero no. No, no entraba la llamada. de Franklin, tu amigo. Ah, ¿cómo tú estás, Franklin? Qué placer, hermano. Sí. No, no, no. No, much, muchas bendiciones. Gracias, igual, hermano. Y, so, y somos tuyos. Somos tuyos, Franklin. Somos tuyos. Gracias, gracias. Omar. Sí. En estos días, si estaba mirando. Algo desagradable, un señor dándole una pega a dos niños, uno de catorce y uno de quince. Pero había uno abogado ahí defendiendo esa situación, que había que meter preso a esos señores que le estaban dando. Está mal hecho eso. Claro. Pero este pueblo está cansado. Oye, un negocio que tienen. Cada vez que lo llevan, ellos están de joya, los menores, y sí. no se no se presionen a hacer, Hay que tratar de que el país se une para cambiar este código. Porque los menores han hecho mucho daño a, a, a, a la sociedad. Gracias sí, y cuídate mucho, mucho cariño hermano, para ti. Claro, tú sabes que soy tuyo. Llámame siempre y perdóname que quise ese día. Tú sabes que esto a veces se congestiona, pero tú sabes que usted está querido y usted es parte de este programa. Tenemos otra llamada por ahí. Buenas tardes. Buenas. Bueno, señores, también... Otro tema que ha causado y está causando estrago y preocupación es el asunto de los pollos que se están muriendo en mosca por la gripe aviar y que puede encarecer y ha estado encareciendo ya la libra del pollo que es en la dieta dominicana, eso lo, lo primero, el pollo, es pollo, es la carne exquisita del dominicano.